Pero específicamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los tips para una buena digestión? Primero, evitar el consumir en exceso alimentos grasos. Por ejemplo, todas las frituras, los guisos, las salsas que contengan gran cantidad de aceites. Luego eh, viene el tema de eh, frituras a veces hay personas que consumen papas fritas con el pavo, hay personas que consumen inclusive eh, diferentes postres que contienen gran cantidad de aceite, entonces lo mejor para una buena digestión, evitar los alimentos en exceso de los alimentos grasos, no significa que no debamos consumir grasas, ojo es importante consumir grasas, pero grasas buenas Por ejemplo el aguacate, es una buena opción el aceite de oliva extra virgen tenemos el aceite de sacha el aceite de chía, esas son buenas grasas, o también todo lo que son las nueces, controlar el consumo de bebidas con gas. Por ejemplo, tenemos todas las gaseosas, las sodas, las cervezas eh, y mucha gente pues eh, combina inclusive eh, licores como whisky, ron con, con gaseosas, con sodas. Entonces hay que, que controlar ese consumo porque no, no es bueno. Otra cosa es evitar el consumo de alcohol, cigarrillo y café. ¿Por qué? Porque son sustancias ácidas que van a aumentar la acidez de tu estómago, por ende, irritando las paredes del estómago y haciendo que no tengas una buena digestión. Evitar comer pan recién horneado o pan recalentado. El pan al contener levaduras, el pan al contener toda esta gran cantidad de harinas, cuando está caliente hace de que esas levaduras se activen y cuando entran a tu estómago causen gases, produzcan malestar y causen una mala digestión. Entonces mucho cuidado con el, con el tema del pan recién horneado o recalentado sumamente preocupante, por ejemplo en ciudades como Quito podemos ver a la gente literalmente almorzar en la calle con una pequeña escudilla, con un pequeño platico desechable donde llevan alguna combinación de, la, de las comidas tradicionales que más se pueden preparar en Quito a nivel de la calle y van caminando y literalmente casi corriendo y comiendo esto para lanzarse sobre un bus o algo porque tienen un cambio de un trabajo a otro, cosas así que realmente decimos, bueno esta persona está sembrándose una enfermedad crónica o sencillamente la muerte ¿no? Por supuesto, y eso es, eso es terrible, eso es terrible. Entonces tiene que darse el tiempo, tiene que estar usted sentado, tranquilo, comiendo, mucho mejor si está compartiendo con alguien más, si está hablando, entonces de tal manera que se relaja y ayude a que su cuerpo digiera. Otro aspecto importante justamente en ese tema es la posesión. Hay personas que comen, como tú dices, caminando, corriendo de un lado para el otro, gente que come echada, entonces eso es malo. Ahora, hay que evitar también comer enfrente del televisor o enfrente del celular. ¿Por qué? Cuando uno está distraído, no se da cuenta de cuánto ha comido. Simplemente sigue comiendo. Y ese es un grave problema. Entonces, ahí hay que evitar esos, esas distracciones. Y la última recomendación vendría a ser el realizar ejercicios periódicamente, porque al hacer ejercicios eh, hacemos de que nuestro cuerpo naturalmente comience a controlarse, comience a producir eh, sustancias buenas, porque cuando hacemos ejercicio llega un punto en el cual eh, encontramos placer. Y al encontrar placer, liberamos hormonas que ayudan no solo a sentirnos en mejor estado de ánimo, pero también nos ayuda cuando estamos comiendo a sentir saciedad. Hay muchas personas que dicen, yo no me lleno, yo puedo seguir comiendo. Es porque su cuerpo no está programado, su cerebro no tiene esas experiencias de placer. Y esas experiencias de placer tienen que estar relacionadas con una buena rutina de ejercicio, pero también con buenos controles de estrés. Entonces, ahí tienen unos tips muy importantes. El doctor dijo evitar el consumo de café. ¿Nuestro en café hace diferencias? ¿Podemos consumirlo sin esta advertencia que nos hace? ¿Cuánto tiempo de ejercicio diario es bueno? Eh, si nos ponemos a pensar cuál es el prototipo tradicional de café que consume una persona, eh, muy pocas personas consumen café puro. Eh, y muchas, muchas personas le van a agregar leche, le van a agregar azúcar o inclusive si es que se van a estas, estas tiendas que hacen café especializado en el cual le ponen crema chantilly o le ponen colorantes, saborizantes ahí es que estamos hablando que está mal ¿por qué? porque obviamente tú puedes tomar algo bueno y lo puedes convertir en malo si tú tomas café y le mezclas con, con leche, lo mezclas con, con azúcar o con edulcorantes y le empiezas a poner colorantes, saborizantes estás, estás malogrando los beneficios del café Ahora, el café en exceso no es bueno. Ahora, ¿nosotros qué hemos hecho con el café? El café se debe consumir por sí solo, mejor en la mañana o combinado con un desayuno saludable. Cuando yo digo que se debe evitar el consumo del café, es cuando estamos hablando que vamos a comer en exceso, como en Navidad, como en Año Nuevo, en el cual va a haber un descontrol. Si ustedes tienen o ustedes van a mantener un consumo saludable, de, de, de, de comida, es decir, en cantidad y en la calidad de comida que van a consumir, pueden tomar café y mejor aún pueden tomar nuestro en café. Pero si ustedes saben que van a excederse en grasas, en alcohol, en cantidad de comida, entonces no consuman café. Esa es la recomendación que quiero que quede muy clara. Y en el tema de cantidad de ejercicio, eh, 30 minutos es suficiente al día, ojo, caminar, trotar, hacer pesas, si, pues, si hacen más tiempo, mejor aún. No son minutos de caminar 30 como cantidad o tiempo ideal en el día decidirte a caminar rítmicamente durante 30 minutos ininterrumpidamente, ¿es eso correcto? Correcto. Y hay otro aspecto importante. es Uno tiene que caminar al punto que sienta que su ritmo cardíaco está subiendo. Otro aspecto importante es caminar dentro de la oficina no incluye. ¿Por qué? Uno tiene que estar haciendo ese ejercicio, primero que sea continuo, segundo que sea focalizado. ¿Qué significa? Que no estés realizando otra actividad aparte de caminar, trotar, correr o levantar pesas o cualquier tipo de actividad que estés haciendo. Porque hay muchas personas que están en el gimnasio y están con el celular. No estás abocando tu tiempo a hacer ejercicio y ¿qué pasa? Tu ritmo cardíaco no se eleva lo suficiente como para causar un cambio en tu sistema, eh, en este caso en tu cuerpo, ¿no? Pregunta, ¿qué tan cierto que el café trae adicción y altera los nervios? Y si es así, ¿cuántas veces a la semana o al día se puede consumir? ¿Cuándo va a empezar a ser dañino? Cuando tú veas que tu consumo de café es superior al consumo de agua que vas a tener al día. Consumir agua no significa... Eh, Muchas personas dicen, no, yo tomo agua porque me tomo cinco tazas de café al día, me tomo siete jugos de naranja y me tomo tres bebidas energizantes. No, usted necesita consumir agua, agua pura, agua, agua cristalina como lo es. Ese es consumir agua, lo demás no cuenta. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el, cuál es el nivel en el cual el café puede empezar, empezar a causar ansiedad? Eso depende de cada persona y eso va a depender también de cuán bien hidratados estemos. Vamos a retomar el tema de hoy con aquellos alimentos que con certeza ayudarán a tener una mejor digestión. Uno primero son los frutos ácidos. El limón, la naranja, la manzana, la ciruela, la piña son buenos aliados para tener una buena digestión y evitar el estreñimiento. Ahora, se recomienda consumirlos y consumir obviamente su jugo, su zumo o su extracto, que es lo mejor. Otra opción son los frutos secos, fr, perdón, frutos secos, ¿por qué? Porque los frutos secos al, con, al, con, al contener fibra van a ayudar a que sean una buena opción para evitar el estreñimiento y tener una mejor digestión. Por ejemplo, las avellanas, las, las almendras, las nueces son excelentes para poder hacerlo. Otro aspecto importante son los cereales integrales, por ejemplo, el arroz integral, la avena eh, y muchos otros cereales van a ayudar al, tran, al tránsito intestinal por la gran cantidad de fibra que contienen y a mejorar las funciones digestivas. Entonces la hidratación es muy, muy, muy importante. ¿Qué implica el consumo de azúcar? Porque dice esta persona que todo, incluido el alcohol, eh, todo azúcar se metaboliza en grasas. El azúcar que se convierte en grasa